Bueno, saludos, soy Israel Banguer, en esta hora les voy a mostrar cómo hacer para convertir una imagen en punto .ico Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Esta imagen que está aquí, eh, esta imagen necesito ponerla en .ico, ya que está en, en .jpg, necesito ponerla en punto .ico porque la necesito para un programa estoy creando para una para, un, para una para la liga de fútbol de fútbol entonces eh, entonces aquí no sale el icono yo necesito que salga el icono aquí entonces cuando yo le doy aquí al programa para que me ponga el icono voy a buscar el icono de escritorio que es donde tengo la imagen no, no me lo detecta porque no está en punto icon, entonces eh, la cuestión es que aquí donde diga liga de fútbol, aquí, aquí de atrás salga el icono entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a convertir la imagen en punto icon esta para que nos deje hacer el, el procedimiento o nos no deje modificar el, nos deje pegar la, el, el, la imagen allá en, en nuestro programa donde ustedes lo quieran pegar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: una link, el link que les dejaré en la descripción del video. Entonces, ustedes van a dar clic en el link que les doy en la descripción de, de este tutorial. Entonces, a dar clic les va a salir una página como esta. Entonces, cuando les salga la página como esta, que es mi página. Ustedes no tienen que bajar nada en ninguna parte, simplemente dan clic aquí en esta barra que está aquí en este cuadro de búsqueda y van a poner ICO. Escríbanlo tal cual como se lo estoy colocando ahí, ICO. ¿no? Y presionan Enter o dan clic aquí en buscar. Aquí. O simplemente presionan Enter. Entonces él va a buscar directamente donde está el icono. Y aquí nos mostró la imagen, esta que está aquí este es lo que ustedes van a descargar, van a dar clic allí sobre la imagen y cuando den clic sobre la imagen van a dar clic en esta flechita o simplemente dan clic aquí en descargar cuando den clic allí en descargar se les va a desplegar una imagen una, una nueva página como esta para iniciar la descarga entonces la descarga inicio yo la voy a cancelar porque ya la tengo entonces les estoy enseñando esto para, que no, para no cometer errores a la hora de Hacer la descarga, me gusta explicarlo bien para que le salga todo bien a ustedes también, lo que sea el objetivo. No quiero hablar solo por hablar. Entonces una vez se les descarguen que les, descargue, que les quedará un archivo como este, van a dar clic derecho en extraer aquí. Una vez se les haya extraído, vamos ya podemos borrar esto. Me gusta tener el escritorio lleno. Pero una vez se les haya extraído, van a, a dar doble clic aquí en, esta, en la carpeta. Van a dar clic aquí en, este, en el, el punto es el, el archivo de instalación en el setup Van a dar clic derecho, ejecutar como administrador. Luego dan clic en sí. Aceptar. Aquí va lo mismo la opción que dice aceptar términos y condiciones. Aceptamos todos los términos y condiciones. Acepto el acuerdo. Bueno, damos clic en instalar. y vamos a dejarlo para lo para que se ejecute el, el para que se ejecute el programa vamos a dar que finalizar bueno una vez hecho ello que nos salga esto así vamos a dar clic vamos a, a palomear aquí a minimizar vamos a dar clic aquí en el en el internet donde tenemos el, el logo de internet vamos a dar clic en, en caso de ustedes si en el caso de usted va a salir una, van a salir unas rayitas no importa lo que sea Van a poner, vamos a ponerlo en modo avión o simplemente lo conectan de, de internet ya o apagan el modo por el decodificador, no sé, por lo que tengan sí. una vez hecho ello, como él nos está pidiendo aquí comprar o registrar entonces vamos a ponerlo en, vamos a abrir este blog de notas que está aquí vamos a abrir este blog de notas que está aquí vamos a, a seleccionar esta opción vamos a coger un código cualquiera vamos a copiarlo una vez hecho ello vamos a abrir el programa otra vez y aquí en registrar vamos a dar clic y vamos a pegar aquí pegamos y luego damos clic en registrar y como pueden ver eh, se ha registrado correctamente y nos dice que gracias por comprar entonces damos clic en aceptar bueno una vez ya tengamos el programa aquí que está registrado ya le, le podemos dar uso. Entonces vamos a tomar la imagen que queremos convertir. Vamos a dar clic aquí en archivo. Abrir. Y esta es la imagen que quiero convertir en punto icon, la que está en JPG. La quiero poner en punto icon. Entonces damos clic en abrir. En este caso lo vamos, a, vamos a dar clic en crear un icono de Windows desde, imagen, desde la imagen. ¿no? Vamos a dar clic allí. Entonces aquí tenemos varias opciones para escoger. En mi caso siempre dejo la, la que tiene mejor resolución que es la primera. Si ustedes quieren modificarle algo, lo pueden hacer. Pueden cacharrear aquí. Esto tiene, este programa está completo y está craqueado. Ustedes pueden crear imágenes hasta para Android, ¿no? Para teléfono. Pero en este caso no vamos a hacer ello. Simplemente vamos a convertir la imagen en punto hito, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces una vez la tengamos aquí, vamos a dar clic en archivo. Guardar como, ¿no? entonces vamos a darle aquí en el escritorio vamos a ponerle un nombre y ponerle Isra y vamos a dar clic en guardar, ya podemos cerrar aquí una vez que la hayamos guardado, miren que aquí está el punto icono, entonces vamos a abrir el programa otra vez eh, que es el que yo necesito pues que me ponga el icono vamos a buscar la opción aquí icono icon. A buscar la opción. Bueno, aquí está. Me voy a escritorio otra vez. Escritorio y miren que aquí ya me tiene que aparecer la imagen, aquí ya está icono entonces abrir. Y cuando yo ejecuto el programa, cuando yo ejecuto el programa, eh, Miren que aquí ya me salió con la imagen el logo de la liga de fútbol. Entonces, así nos funciona el programa y nos convierte la imagen en la sí, foto. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. y, y Si no me entendieron, me lo dicen. Y si el programa les genera algún problema, ahí me lo dejan en la descripción del tutorial. Y después de ello ya pueden activar su internet. No lo hayan desactivado. En caso de que les genere inconveniente a la hora de descargar el archivo, de, eh, deshabiliten el antivirus por un, unos 5 minutos y si es, si es, y si es el antivirus de Windows, de, de Windows 10 o Windows Defender, también desactivenlo por unos minutos hasta que hagan la descarga. Y listo, eso esto es lo que quería comentarles y hasta la próxima.